Por más de cinco años permanece encerrado un joven que padece de trastornos mentales en el municipio de Hostos. Se trata del joven Joan Sebastián González, quien padece de trastorno obsesivo compulsivo. No, por ahora yo quiero salir, ya, ya aquí es. Me, me, me siento desesperado aquí adentro. ¿Tiene mucho tiempo ahí adentro? Sí. ¿Quién te tiene encerrado? La mamá mía, ¿Por, ¿Por qué? Nadie tiene. ¿Por qué? Pues nada, por, porque yo la, la iba a matar a ella una, una vez. ¿Por qué la quería matar? Pues nada, te quiero matar. ¿Eh? Que la quería matar, se me metió la vaina, fue. ¿Ya no la quiere matar? No. Entonces tú te sientes mal ahí. Quiero ahí salir de aquí ya. ¿Qué tú le pides a la. Ciudadanía, la, la autoridades. las autoridades. Nada, no, que, que me saquen de, de aquí, que yo, que yo quiero sal, sal, sal, sal, sal, salirme de aquí ya. Si tú sales de aquí, tú prometes no hacerle daño a nadie. No, nadie, no, ¿Y qué es lo que tú sientes? ¿Qué es lo que se te mete? Nada. No. Me que tú te has escapado varias veces de ahí. ¿Cuál es el nombre tuyo? Joan. Eh, se llama Joan González, eh, Joan, Joan Sebastián González. Eh, ha estado interno eh, en varias ocasiones en clínicas privadas y centros públicos. Eh, debido a las características psiquiátrica que tiene, que fue diagnosticado con un trastorno obsesivo compulsivo, que es una enfermedad... Eh, conductual, psicológica, la última vez que salió de un centro privado, desgraciadamente ya en las 24 horas estaba en las calles buscando drogas, buscando cigarrillos, eh, tratando de cometer actos delictuosos, eh, robando, ha llegado al extremo de desnudarse eh, y ha tratado también de cometer actos criminosos en contra de la familia, comenzando con su madre, sus hermanas. Y ante ese escenario, pues la familia decidió, como es lógico hacerlo, mantenerlo encerrado para evitar que él cause daño a la familia o a un tercero. En cámara Pedro José Tifá, NTN, Robinson Palanco.